Hola, en este tutorial vamos a ver las reglas que tenemos que seguir para diseñar circuitos combinacionales. Para diseñar circuitos combinacionales vamos a utilizar dispositivos combinacionales. Estos dispositivos ya los hemos visto, son por ejemplo puertas AND, OR, inversores, multiplexores, decodificadores y muchos otros. Estos dispositivos cumplen que tienen una o más entradas digitales, una o más salidas digitales, tienen una función lógica que se puede representar por una tabla de verdad, pero no solo. Se puede representar, por ejemplo, por las ecuaciones booleanas. Y en esta función lógica los valores de las salidas están determinados por las entradas, y únicamente por las entradas. Dadas unas entradas, la salida siempre va a ser la misma. Y por último, estos dispositivos combinacionales tienen una especificación temporal. ¿Esto qué es? Vamos a verlo aquí en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la entrada A. Vamos a suponer que es un dispositivo que funciona entre 0 y 5 voltios, siendo 0 voltios un 0 y 5 voltios siendo un 1. Vamos a representar también la salida en el tiempo. Vamos a suponer que inicialmente la entrada A está a 0, por lo tanto la salida estará a 1, a 5 voltios. Si la entrada A tiene una transición de 0 a 1, la salida tendrá una transición de 1 a 0. Sin embargo, la transición de la salida no es instantánea, sucede después de un tiempo. Este tiempo se llama el tiempo de propagación, en este caso de, de alto a bajo porque va desde 1 a 0 y se suele medir en el 50% de la transición de la entrada a la salida. De igual manera, cuando la entrada va de 1 a 0, la salida irá de 0 a 1. Igualmente habrá un tiempo de propagación, en este caso de low to high, es decir de 0 a 1, para la salida. Este tiempo de propagación, como hemos dicho, se mide con el 50% respecto del tiempo de la señal de salida respecto a la entrada. Estas son las cuatro características de un dispositivo combinacional. Y ahora nosotros vamos a querer hacer un circuito combinacional que contiene estos dispositivos. Estos circuitos combinacionales, de igual manera, tendrán una o más entradas digitales, que lo vamos a llamar los puertos de entrada. Este circuito tendrá una o más salidas digitales, que lo vamos a llamar los puertos de salida. Y luego tendrán componentes internos. Estos componentes internos deberán ser combinacionales. Estos componentes internos tienen unas entradas y unas salidas. Para diseñar este circuito vamos a hacer conexiones entre estos componentes internos y los puertos de entrada y salida. Y estas conexiones, que podemos llamar señales o nodos, deben recibir en cada momento un único valor. Ahora vamos a ver qué significa esto. Además no puede haber bucles. También vamos a ver qué significa esto. Y por lo tanto, como no puede haber bucles, de los puertos de entrada van a los puertos de salida sin dar ninguna vuelta, digamos, va directamente. En cada momento, el valor de las salidas está determinado por el de las entradas. Aquí no va a haber elementos de memoria, no va a depender de los valores que se han introducido anteriormente. En cada momento, los valores de la salida van a depender de los valores de las entradas. Con un cierto retardo, como hemos dicho, pero aparte de ese retardo, las salidas están determinadas por las entradas. Vamos a ver esto de que las señales solo reciben un único valor. Para poder cumplir esto, tenemos que cumplir una serie de normas. Por ejemplo, los puertos de entrada se pueden conectar a las entradas de componentes. Estos son los puertos de entrada. Y este puerto de entrada de 2 lo puedo conectar a estas entradas de componentes. Y a estas entradas de componentes. Igualmente, también lo puedo conectar a puertos de salida. Y puedo conectarlo a uno o más de uno. En eso no hay limitación. Puede haber otras limitaciones, digamos, de capacidades o de retardos, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Si sí es cierto que una señal, si da valor a muchas otros componentes, puede sufrir un retardo mayor o incluso hay un límite, el que se llama fanout. Pero no lo vamos a ver aquí ahora, simplemente vamos a ver estas reglas de diseño generales de lo que hace un circuito combinacional. Esto estaría bien y como vemos, de las entradas van a las salidas directamente. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Un puerto de entrada no se puede conectar a una salida de un componente. ¿Por qué? Porque imagínate que tengas aquí un 0 en este puerto de entrada y tengas un 1 en esta salida de componente. ¿Qué valor va a tener esta conexión? Esto está mal, va a generar un cortocircuito. Un puerto de entrada tampoco se puede conectar a otro puerto de entrada. Por el mismo motivo. Aquí tenemos un 0. Si aquí tenemos un 1... Vamos a tener un conflicto entre estas dos señales y no va a estar determinado. Por último, un puerto de entrada no se puede conectar a una constante. Esto es, no se puede conectar a tierra o a alimentación. Por lo mismo, porque si aquí tenemos un 1 y esta constante vale 0, pues tendremos un cortocircuito. Vamos a ver cómo conectar las salidas de componentes. Esto es prácticamente igual que las entradas del circuito. Esta es una salida de componente, y una salida de componente la puedo conectar a otras entradas de componentes. Y también la puedo conectar a puertos de salida, igual que los puertos de entrada. Las salidas de componentes se comportan igual que un puerto de entrada. Como vemos, seguimos viendo que vamos de las entradas a las salidas en, digamos, en línea recta. ¿Qué es lo que no puedo hacer con las salidas de componente? Pues lo mismo que no podía hacer con los puertos de entrada, es la misma regla. Estas son las salidas de componentes, y esta salida no la puedo conectar con otra salida de componente, porque si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1, tendré un conflicto. Esta salida de componente no la puedo conectar con un puerto de entrada, porque si aquí tengo un 1 y aquí tuviese un 0, también tendré un conflicto. Esto además ya lo vimos en la anterior regla, la de los puertos de entrada. Y tampoco puedo conectar una salida de componente a una constante, por ejemplo, esta constante 1, que es la alimentación, no puedo conectar la salida de este inversor, que por ejemplo si valiese 0 habría un conflicto con el valor de la constante. Vamos a ver las conexiones de las entradas de componentes. Las entradas de componentes solo se pueden conectar a una y solo una salida de componente, puerto de entrada o constante. Por ejemplo, esta entrada de componente solo la puedo conectar con una salida de componente, Aquí, por ejemplo, con otra salida de componente, pero esta solo puede estar con una salida de componente. Esta de aquí también está conectada con una salida de componente. Vemos que no hay problema por conectar varias entradas de componente a una misma salida de componente, pero esta entrada de componente no puede estar conectada a más de una salida de componente. Puedo conectar igualmente una entrada de componente a un puerto de entrada. Esto está bien. Y puedo conectar una entrada de componente a una constante 0 o 1. Como vemos, seguimos cumpliendo el esquema que de las entradas salen a las salidas. ¿Qué es lo que no puedo hacer con las entradas de componente? Una entrada de componente no se puede conectar a dos puertos de entrada. ¿Y por qué? Porque estaríamos violando la regla de que los puertos de entrada no se pueden conectar. Aquí estaríamos conectando estos dos puertos de entrada. Y si en este puerto de entrada tengo un 0 y en este puerto de entrada tengo un 1, se me genera un conflicto. Tampoco puedo conectar una entrada de componente a un puerto de entrada y a una salida de componente. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos visto. Aquí estaríamos conectando este puerto de entrada con esta salida de componente y estoy generando un conflicto. Si aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0, tengo un cortocircuito. Tampoco puedo conectar una entrada de componente a dos salidas de componente. Pues por lo mismo, aquí estoy generando un conflicto. Si aquí tuviese un 1 y aquí tuviese un 0, se me genera un conflicto. Vemos que estas restricciones son en verdad las mismas de antes. Las mismas de que los puertos de entrada no se pueden conectar entre sí y que las salidas de componente tampoco se pueden conectar entre sí. Por último, tampoco una entrada de componente se puede conectar a un puerto de entrada y a una constante. Pues por lo mismo motivo, porque estoy conectando un puerto de entrada a una constante. Y si este puerto de entrada vale 1 y la constante es 0, pues genera un conflicto. Por último, tampoco puedo dejar las entradas al aire, porque si no, ¿qué valores voy a tener aquí en estas entradas? Estará indeterminado, no tendré ni 0 ni 1, será un valor indeterminado y eso no lo debo de hacer. Aquí debería ponerlo a 0, a 1, o a un puerto de entrada o una salida de componente. Muy bien, vamos a ver los puertos de salida. Los puertos de salida son como las entradas de componentes: un puerto de salida. Y una salida de componente se pueden conectar, pero solo a una. Este otro puerto de salida se puede conectar a la misma salida de componente o a otra. Pero ese puerto de salida no puede estar conectado a dos salidas de componente. En un puerto de salida puede estar conectado a un puerto de entrada. Un puerto de salida puede estar conectado a una constante, 1 o 0. Todo esto estaría bien. Como vemos, seguimos viendo que vamos de las entradas a las salidas sin hacer bucles. ¿Qué es lo que no puedo hacer con los puertos de salida? Pues lo mismo que no puedo hacer con las entradas de componente. No puedo conectar un puerto de salida a dos puertos de entrada. ¿Por qué? Porque estoy conectando este puerto de entrada con este puerto de entrada y si este vale 0 y este vale 1, estoy generando un cortocircuito. Esta es la misma regla que hemos visto antes. Tampoco puedo conectar un puerto de salida a un puerto de entrada ¿Y a una salida de componente? Pues por lo mismo de antes que hemos visto, estoy conectando una salida de componente con un puerto de entrada. Y si este puerto de entrada vale 1 y esta salida de componente vale 0, tendré un cortocircuito. No puedo conectar un puerto de salida a dos salidas de componente. Pues porque dos salidas de componente no se pueden conectar entre sí. Si aquí tengo 1 y aquí tengo 0, genero un cortocircuito. Tampoco puedo conectar un puerto de salida a un puerto de entrada y una constante. ¿Pues por qué? Porque estoy generando un cortocircuito entre el puerto y la constante. Si en el puerto de entrada tengo un 1 y la constante vale 0, estoy generando un cortocircuito. Por último, no debería dejar los puertos de salida sin conectar. En resumen, los puertos de salida y las entradas de componentes solo pueden recibir un valor. Ya sea una salida de componente, un puerto de entrada o una constante, pero no más de uno. Otra regla muy importante de los circuitos combinacionales es que no puede haber bucles. Esto de aquí es un error. Aquí estamos generando un lazo combinacional, un bucle, en el que una señal da una vuelta y se vuelve a encontrar en sí misma. Y esto no lo puedo hacer en un circuito combinacional. ¿Por qué? Vamos a poner estos nombres de señales intermedias, S, R y T. Y vamos a analizar este circuito. Vamos a suponer en el tiempo cero. Vamos a ponerla aquí los valores de las señales en este tiempo vamos a suponer que en el dato tenemos un 0 si en el dato tenemos un 0 ponemos este valor 0 en la tabla y aquí realmente en t no sabemos qué valor tenemos y esto ya nos puede mostrar un poco que el circuito va a funcionar un poco extraño vamos a poner una interrogación pero vamos a suponer que vale 0 entonces a la salida de la puerta or tendremos un 0 porque si suponemos que la interrogación de t es un 0, como es una puerta ahora y tenemos dos ceros a las entradas, la salida será un 0. En S tenemos un 0. En R, como S se invierte, tendremos un 1. Que será lo mismo que tendremos a la salida. Pero este 1 se introduce en t. Y en el siguiente tiempo tendremos un 1. Vamos a llamarlo t1. Y en t1... T vale 1, D vale 0, y vamos a ver qué valores va a tener S y R en este caso. Teniendo un 0 y un 1 en un aportador, a la salida tendremos un 1. Como la invertimos, vamos a tener un 0 en R y a la salida del circuito. Este valor 0 de R va por aquí y en T vamos a tener un 0, que lo vamos a tener en el siguiente tiempo. En T2 la entrada sigue siendo el mismo valor, 0, y tenemos T0 y D0. Como tenemos D0 y T0, a la salida del aportador S tenemos un 0. Este 0 se invierte y nos dará un 1 en R y en la salida. Y luego este 1 irá por aquí, por el bucle combinacional, y tendremos un 1 en T. En el siguiente tiempo, en el tiempo 3 tendremos lo mismo que teníamos en T1 porque a las entradas de la puerta OR tenemos un 0 y un 1 y se repite otra vez este mismo de aquí como vemos la entrada del circuito D ha sido siempre 0 sin embargo a la salida tenemos a veces un valor 0 y a veces un valor 1 entonces no se cumple que en cada momento el valor de las salidas esté determinado por las entradas y por lo tanto esto no es un circuito combinacional por otro lado vemos que t1 y t2 se va a repetir indefinidamente estamos como generando un oscilador no la salida y va a oscilar entre 0 y 1 indefinidamente como resumen no podemos tener estos bucles en un circuito combinacional si uno va de las entradas a la salida del circuito no puede pasar dos veces por la misma señal en este caso aquí estamos pasando dos veces por S, ¿no? Vamos por aquí, llegamos a S, R, volvemos por aquí y volvemos otra vez a S para salir. Y esto no lo podemos hacer en un circuito combinacional, no puede haber un bucle. Bien, entonces este es el resumen, digamos, de las reglas. No las he estado definiendo estrictamente, sino más o menos de una forma que uno la pueda entender, pero son estas de aquí. Si tenemos este circuito combinacional, pues vemos que tenemos una o más entradas digitales, una o más salidas digitales, los componentes internos son combinacionales, este circuito aquí es un circuito aleatorio, no tiene ninguna funcionalidad determinada, pero es un sistema combinacional. Y ahora vamos a ver si las señales, los nodos, reciben un único valor. Vamos a llamar estas señales internas S1, S2, S3 y S4, y vemos que Z1 recibe únicamente el valor de S3, o sea, esto está bien, Z2 recibe el valor de S4, esto está bien. Z3 también recibe el valor de S4 y eso también está bien, no pasa nada porque dos señales reciban el mismo valor. Z4 recibe el valor de S2, eso está bien. Vamos a seguir por las señales internas. Aquí tenemos S1, está bien. Aquí también tenemos S1, está bien. Aquí tenemos S2, está bien. Y aquí tenemos s 1, está bien. Cada una de estas señales solo recibe un único valor. Eso está bien. Y por último, aquí tenemos de 1 aquí tenemos de 2 aquí tenemos de 3 aquí también tenemos de 3 y aquí tenemos D4. O sea que todo está bien. Todas las señales reciben un único valor y en ese sentido el circuito es combinacional. Y por último, no puede haber bucles y en este circuito no hay ningún bucle, porque las señales no van nunca hacia atrás. Este diseño cumple las reglas de diseño combinacional. Antes de terminar vamos a ver cómo los circuitos combinacionales se pueden componer unos encima de otros. Igual que aquí que hemos utilizado un multiplexor que puede estar formado por distintas puertas lógicas, este circuito combinacional que hemos hecho aquí puede formar parte de otro circuito combinacional superior. Este circuito combinacional tiene unos puertos de entrada, unos puertos de salida, unas entradas de los componentes que tiene internamente, y unas salidas de componentes. Este circuito combinacional que hemos hecho se puede unir con otros circuitos combinacionales para formar un circuito combinacional superior. Estos circuitos combinacionales nuevos también tienen sus puertos de entrada, sus puertos de salida, su puerto de entrada este y su puerto de salida este de aquí. Ahora vamos a formar un circuito combinacional de mayor jerarquía, por ejemplo este, y vamos a hacer las conexiones internas. Este circuito combinacional superior pues, tendrá también sus puertos de entrada, sus puertos de salida. Y los componentes internos tendrán sus entradas de componentes y sus salidas de componentes. Vamos a fijarnos aquí. En este caso aquí tenemos un puerto de entrada internamente, pero en el circuito superior tenemos que es una entrada de componente. De igual manera, si nos fijamos en esta de aquí, tenemos por un lado un puerto de salida en el circuito combinacional interno, pero en el circuito combinacional superior tenemos una salida de componente. Y en esta conexión nos podemos fijar que hay dos lados. Una parte es la parte receptora y otra parte es la parte, digamos, adora. De aquí viene la información y va para allá. En la parte del puerto de entrada hemos visto que este se puede propagar a varios sitios. Pero en la parte que es entrada de componentes solo puede venir de un sitio. No podía venir de más de un sitio. Eso ya lo vimos. Lo mismo pasa aquí en esta conexión la parte receptora, digamos la parte que es puerto de salida dentro del circuito convencional, solo puede recibir de un sitio, pero ya cuando está formando aquí parte del circuito superior, esto es una salida de componente y puede propagarse a varios sitios. Esto lo tenemos que tener claro. Aquí tenemos que este puerto de entrada da información y pasa lo mismo que la salida de componente, que da la información. Y por eso era por lo que los puertos de entrada y las salidas de componentes se comportan igual. Por otro lado, este puerto de salida recibe información y por lo tanto solo puede recibir de un sitio y lo mismo pasa con esta entrada de componente, solo puede recibir de un sitio. Por eso es que las entradas de componente y los puertos de salida se comportan igual. Pero es importante distinguir en qué lado estoy de la flecha, si estoy en la parte que propago la información o en la parte en que recibo información. La parte que propago información puedo propagar a varios sitios. La parte que recibo información, como es aquí o como es aquí, solo puedo recibir de un sitio. Esto era lo que íbamos a ver hoy. Espero que te haya servido para sentar los conceptos de cómo diseñar circuitos combinacionales. Espero que estés bien. Un saludo.